Buenas noches, doctor Moisés Moura. Buenas noches, profesor. Ahora presente. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches con todos. Saludos. Doctor, Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeros todos. Doctor, buenas noches. Milagro, Lucano, que te, te escucho. O Saludos, ¿Qué pasó? Anteriores, nos toca rendir el examen parcial relacionado a la unidad número 3. En ese sentido, eh, el examen está programado de 9 a 10 de la noche. El, la duración es de una hora. Recordemos que una vez que avanzamos las preguntas ya no se puede retroceder. A su vez se les invita a ¿no? que verifiquen su conexión a Internet que sea de manera estable. Y recordemos también que eh, solo hay un intento permitido por, este, por persona. ¿no? Eh, bueno, dentro de ello tenemos que el tiempo que se cuenta ¿no? desde el inicio de la sesión del día de hoy hasta antes del examen parcial es para que efectos de que puedan realizar un repaso y el análisis de las actividades desarrolladas de la sesión número 10 a la sesión número 15 para ello otorgamos este tiempo prudencial eh, igualmente eh, 8 y 50 estamos renovando actividades a efectos de que podamos eh, visualizar la incorporación y en su efecto el estado de la plataforma y con normalidad poder dar inicio a la hora programada que sería las nueve de la noche, a efectos de que no se tenga ningún inconveniente y poder cumplir con las actividades programadas para el día de hoy. si hay alguna duda o consulta? Doctor, buenas noches. Rosa Chirino, recién acabo de ingresar. Rosa, sí, buenas noches. Sí, para que me considere la asistencia, doctor. Gracias. No hay problema. No se preocupen por el tema de la asistencia. Conforme al registro del examen que van a rendir, va a vincularse el tema de la asistencia. No hay problema por ello. Profesor, buena ¿Qué? Bueno. ¿Qué? buenas noches. Buenas noches, profesor. hablo la alumna Arapa Pérez Lumerica. Sí, Luz, te escuchamos. Profesor, una consultita. Y, y, mire, ve, acabamos de dar un examen nosotros de comercial y usted acaba de decir en enante un punto muy importante que uno revise su internet si no la conexión pero lamentablemente la conexión de nosotros mi en caso mío está muy bien la universidad es lo que está fallando en enante la universidad nos ha quitado 20 minutos en que se desconectó y después nos han conectado y ya nos han hecho perder 20 minutos ya estamos a punto de terminar no o sea, de nuestro examen y nos cortan 20 minutos, o sea, esos 20 minutos podríamos haber recuperado nuestros exámenes, terminarlo. Pero uh, nos gustaría que usted hable con la universidad también, que no nos estén cortando por pues, el sistema, ¿no? Porque es incómodo que te estamos dando a, a, a los nervios, a, nos están agarrando a los nervios, porque si nos cortan 20 minutos, 10 minutos que lo quitan, ya no nos lo devuelven, no, no, lo devuelve. Luz, pues, si no por eso, termina a las 10, y por lo menos. Luz, eh, disculpe que te interrumpo, pero conforme se ha coordinado, inmediatamente se suscite algún inconveniente en la plataforma, se entiende que este inconveniente no se va a presentar ni para uno o para dos alumnos. Ese inconveniente se va a presentar para todos los para miembros. Para todo en general. Pues Por sí, eso, es exacto. Entonces, si se suscita ese tipo de eventos, eh, conforme se ha indicado anteriormente, ustedes deben de comunicar. Pero no debe comunicar uno de los miembros, sino, bueno, su efecto no cuando mínimo, quizás decir así, el 50% o más. Claro, se manifiestan pero... por el grupo de WhatsApp con las imágenes, con, la, con videos, para claro, poder con yo foto, con eso sí, sustentar y ampliar del tiempo que ustedes reportan el inicio de la incidencia hasta que se restablezca la actividad. ¿Y no ¿Ya, hay ningún profesor? problema? Sí, está bien, profesor. Claro. Eh, solamente le decimos nomás para que también. No, no, no, no Luz, no, no te, te preocupes. Yo contrario, pues. muchas gracias por, por informar al respecto. Pero como te digo, eso ya creo que lo hemos coordinado anteriormente. La idea es que ustedes cumplan con su participación dentro sí, de sí. ellos El informen para yo poder replicarlo al área de informática y en su efecto, bajo ese parámetro, puedan autorizar la ampliación de plazo. ¿no? Gracias, profesor. Gracias por tomar en cuenta no ese preocupa. detalle. No, te preocupes. Muchas gracias a ti por tu consulta. Alex, buenas noches. Bueno, buenas noches, este, quería hacer una pequeña este, petición. Bueno, como usted sabe, ya está en clases anteriores, mi internet es Y bueno, no sé si me permitiría salir del Zoom para conectarme al examen a las 9 y formar a Zoom a las 10 ¿no? para, repente hacer, para hacer palabras de de día. No, que este ha sido. Muy sí, es, no, no hay inconveniente, lo ideal es, bueno, en su efecto, que puedan estar conectados 850, 855, 850 de preferencia, para poder ver que la, la plataforma se encuentra de manera estable y no hay ningún inconveniente para el desarrollo de la sesión. Si gusta, puedes conectarte y te vuelves a conectar 850 en su efecto, no hay problema. La idea es estar todos minutos antes del inicio del examen. Verificar que no hay inconvenientes en la plataforma y en ese sentido este poder este, puedan rendir con normalidad su examen. Muchas gracias. No, no te preocupes, Alex. Gracias a ti más bien por la consulta. Eh, Renato Zumbosa, buenas noches. Adelante, escuchamos. Doctor, buenas noches. Eh, para estudiar, doctor, ¿qué parte de doctor va a estudiar? Más o menos, qué se va a repasar, por favor? No escuché muy bien esa parte. De la semana mal. 10 a la semana 15, lo que ya se había comentado en sesiones anteriores. Eso otro, ya, ya, doctor. Gracias, sí. doctor. Listo, Renato, no te preocupes, gracias a ti. Nancy, buenas noches. Buenas noches, doctor. Eh, ¿Cuántas preguntas vienen en el examen, doctor, por favor? El examen es bajo la misma metodología de la unidad 1 y 2, eh, Nancy. E igual, bueno, se había comentado ya en sesiones anteriores también que bajo la misma metodología. Es un examen objetivo. Ya, ok, gracias, no te preocupes de Bueno, en este sentido, eh, habiendo absuelto las dos consultas de los miembros participantes y estando a la imagen que hemos compartido en la fecha de las actividades y cuenta efectos de poder verificar el estado de la plataforma y rendir su examen parcial relacionado a la tercera unidad. Quedamos al pendiente de cualquier situación. Gusto saludarlos. Muy buenas noches. Compañero, luego dice que le dé acceso a la plataforma. Sí. Está en proceso de conexión no hay problema. Me está cargando. Ya se incorporó. Muchas gracias. Ya. Doctor, buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches. No se es que eh, el tiempo que se ha otorgado para que puedan realizar un repaso de la semana 10 a la semana 15, lo cual vinculará al examen de la tercera unidad. En ese sentido. Ranudamos actividades 8 y 50 efectos de verificar el de la plataforma y puedan rendir su examen parcial con normalidad a las 9 de la noche. Quedamos al pendiente, gusto saludarlos. Para que puedan continuar con dicha actuación. No se olviden, el examen eh, inicia ¿no? a las 9 de la noche, tiene como cierre a las 10 de la noche y en ese sentido debemos tener presente que no se puede retroceder las preguntas. Una vez que avancen en, en el cuestionario, no van a poder retornar. Solo permite un intento, y en este sentido debemos tener en consideración que también que el examen es personal. ¿no? Bueno, habiendo reiterado las pautas antes indicadas y que obran en el aula virtual, lo dejamos acá a cada de los miembros para que puedan incorporarse al aula virtual y, una vez eh, aperturada a las nueve de la noche, puedan rendir su examen parcial con normalidad. No olviden en ese sentido <coughs> cada uno de los miembros al momento de rendir su examen, con ello van a validar su asistencia correspondiente y eh, adicional a ello en su efecto cualquier situación anormalidad o inconveniente o inconsistencia que presenten dentro del desarrollo del examen, les agradecería puedan comunicar. Si solo es una falla general, no habría ningún inconveniente pero si es una falla generalizada en este caso, que suspendan ¿no? el desarrollo normal del examen les sería que puedan comunicarlo de inmediato y en su efecto, cada uno de los miembros que presente ese tipo de inconveniente o inconsistencia. A efectos de poder comunicar al área informática y poder eh, otorgar un plazo adicional por el tiempo que se viera afectado el desarrollo normal del examen. Bueno, habiendo indicado o establecido cada una de los cuotas correspondientes al desarrollo del examen, Damos el tiempo prudencial para que se incorporen con normalidad a la aula virtual y puedan rendir el examen correspondiente. Quedamos al pendiente de cualquier situación. Sí, sí, Profesor, compañero, buenas noches. Rodolfo, sí, eh, buenas noches. Gusto saludarte. No, lo propio, profesor. En principio, bueno, gracias por todo y haber compartido durante este periodo de tiempo sus experiencias. Y Sí, sí, profesor. Simplemente, sí, eh, no sí, eh, bueno, ya en el, ah. en el anterior curso he tenido problemas con el internet y lamentablemente he tenido problemas. Espero no tener ahora. <risa> bueno, he tenido que llamarlo a, a claro para que solucione. Sí. Pero eh, si, claro, se presenta si tiene algún problema, inconveniente lo comunica. <risa> a efectos de poder otorgar un tiempo prudencial. Ok, ok, Gracias, profesor, muy amable. No, no te preocupes, Rodolfo. Más bien, no se olviden, renovamos las... Bueno, nos reincorporamos en este caso. En este, bueno, en este caso ustedes se reincorporan una vez eh, concluye el examen. 10, 10 15, renovamos para hacer las actividades de cierre. ¿no? Ya, doctor, gracias. Nos vemos más tarde. Como Nos escuchamos más tarde. Al doctor, por lo menos por última Quedamos clase, ponga su cámara para conocerlo. <ríe> sí, nos conocemos. Ok, coordinamos. Muchas gracias. O sea, podemos salir del Zoom, ¿no? Sí, no hay problema. Aquellos miembros que no puedan estar este, conectados pueden este, o bueno, que tengan inconvenientes con la conexión, pueden este, reincorporarse nuevamente, desconectarse y volverse a incorporar a las 10 de la noche. No hay problema. Ya, bien Se pronto. pueden desconectarse justo, no hay ningún problema Gracias. Esto tenemos que el examen parcial corresponde a ser rendido el día de hoy a partir de las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Recordemos que eh, la rendición de este examen parcial corresponde desde la semana 10 a la semana cerrado cada Muchas gracias, María. Me está incorporando un miembro y se fue, Claudio. Eh, como se menciona, en este sentido, podemos, eh, o oh, bueno, debemos tener en consideración que el examen inicia a las nueve de la noche y debemos verificar nuestra conexión a Internet. Adicionalmente a ello, debemos tener presente que una vez avanzada cada, cuestión, cada paquete de preguntas, no se puede retroceder. Los intentos son solo un intento permitido. Y en este caso el examen es subjetivo bajo la misma metodología que se desarrollado el examen parcial 1 y 2. Bueno, ya estamos eh, con la actividad iniciada, pueden rendir su examen con normalidad. Cualquier inconveniente o inconsistencia, sírvanse a comunicarlo por favor para tomar las acciones pertinentes. Muchas gracias a cada uno de los miembros, gusto saludarlos, muy buenas noches. Doctor, no permite el ingreso. ¿Qué podemos hacer? Esperaremos un poco. Paciencia. Está lento la plataforma, esperen compañeros. Pero sí ingresa. ¿Han podido ingresar con normalidad o presentan algún inconveniente? Disculpen. Bueno, yo ingresé con no normalidad. No puedo ingresar, doctor. Estaba abierto, pero se ha, este, se ha bloqueado y pone mm. no se puede ingresar. No se puede acceder. Está que es una plaga ya. Está lento bueno, la plataforma. Vamos a ¿Qué es el problema, doctor? La plataforma está lenta. Parece que sí. Y está bien la cargando. Segura cargando. Vamos a ver en todo caso, este son 9 y 4. Vamos a hacer un corte, igual siguen insistiendo para ver que se pueda actualizar en todo caso en este en este sentido la rendición del examen. Sigamos persistiendo, hacemos un corte de 9 y 4. ¿Cuánto tiempo demora en renovar esta? Esta cuestión. ¿Sí? Igual reporten una vez una vez que puedan conectarse nuevamente, igual reporten por favor para tener en todo caso esa incidencia. Igual yo voy a seguir actualizando y en su efecto, de acuerdo al tiempo que te ocurra, lo adicionamos. No pueden ingresar yo. No se puede exceder a este sitio, Uh, Tienen uh, que actualizar la página. Profesor, se ha colgado el mío. No se puede acceder a la página, no dejan ingresar. Desde las nueve y cuatro... ¡Profesor, otro se otro. me ha colgado! ¡Se me ha colgado! conexión al audio. Eh, como les mencioné hace unos instantes, de las nueve y cuatro hemos hecho un corte. El tiempo que está transcurriendo tiene que adicionarse a, a la fecha programada para el término del examen. Igual sigamos insistiendo para poder verificar. En este caso... Parece que ya se restableció. ¿Se pueden? No se puede, doctor. No no se restablece ah. nada. Actualícenlo, por favor. Ahorita yo soy. El mío ya se restableció, doctor. Uh -huh. Verifiquen, por favor, actualicen sus páginas. Profesor, ¿el examen va a ser entonces hasta las 10 y 10? Tenemos de las 9 y 4, que había un corte, hasta las 9 y Ocho. Doctor, sí, disculpe, pero yo sugeriría que si estamos en esta sí, situación, sí, sí, sí, sí, sí, debería dar sí, sí, sí. más tiempo, de verdad, porque se va y viene. Por eso tenemos que ir viendo los tiempos. Ya se, se ha restablecido el examen yes. normal. Veamos, cuatro minutos, vamos a. No se ha restablecido tiempo. nada, profesor, estoy perdiendo tiempo acá. ¿no? Luz, verifica, por favor, actualiza. No, no, no, no, no, sale. No sale. No, actualizalo, actualizalo. Estoy actualizando, no agarra nada. He respondido uno, pero para... deben actualizar la página, es lo que indica el área de sistemas. Pero ya está con normalidad, ¿sí? ha actualizado y nuevamente carga normal. No, profesor, no está cargando normal. No carga ¿sí? nada, profesor. El, el, la universidad está pesado verifique sí, sí, sí. no, no que alguien eso, tiene sí. su audio que se está acoplando no quiero pensar mal por otros motivos pero parece que hay un acople estoy compartiendo la pantalla y no hay ningún inconveniente actualizo estoy la página 9 minutos, ¿eh? minutos, minutos actualicen actualicen estoy actualizando y ustedes están es normal la página Si en su efecto se presenta alguna inconsistencia adicional, les agradecería que puedan comunicarla. ¿no? 9 y 10 se está reanudando. De las 9 y 4 que tenemos la hora de corte, serían 7 minutos. Vamos a verificarlo doctor. Doctor, está fallando. Uno ingresa a ver el examen y ya hay nuevamente. Estamos resolviendo y nuevamente, doctor, son 20 preguntas, doctor, me parece que está muy cargado. Ese me parece no se que se puede acceder al doctor, sitio web. Nada. Se volvió. Estaba bien, pero después ya un ratito sí, ya se puso sí, sí, ya a a todo. Se fue nuevamente. Doctor, le sugeriría que por favor, si es posible, que nos diera un poquito más de tiempo, porque lo veo bien complicado. Van a, vamos a tener muchos problemas. Un sistema que está un poco lento y con las preguntas que son 20. Se volvió a normalizar, doctor.